¿Quién va? Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los bandidos en el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es el Montiel. Somos todos Montiel y Gonzalo. Vamos, Montiel a la!